¡Hola! ¿Qué tal? ¡Hola! ¿Cómo se Este es un nuevo video para que ustedes estén súper bien, porque vamos a comenzar. El 2021, digamos que no fue el mejor año para mí, porque también tuve ciertas cosas personales que no me permitieron hacer videos y también un poquito del 2022 pero logré hacer unos que la verdad vi que les gustó bastante pues porque tenía muchas vistas lógicamente entonces por eso hoy les quiero mostrar una recopilación que básicamente son como 4 o 5 videos que fueron los que más les gustaron a ustedes en el año del 2021 pronto podría ser de pronto unos bloopers pero por ahora lo vamos a dejar así voy a mirar qué bloopers quedarían chéveres para hacer un video al respecto pero no no les prometo nada. Igualmente, espero que les guste este video de la recopilación porque fueron videos bastante divertidos y son de todo tipo. Hola, ¿qué tal? Yo, y Howr, salud, sayonara. Este es un nuevo video. Lo que no me había tomado en la cabeza. Ahora sí. Hola, ¿qué tal? Hello, hi, sayonara. Este es un nuevo video para el canal. Espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Estoy muy despeinado. ¿Me? mexicanos que me han traído y los vamos a calificar de 1 a 10. Uno es que son, uy no, que se dulce esto muy malo, de que no lo volvería a probar, de que está muy feo. Y 10 es que es, mm, es muy rico, hermoso, me ha encantado y me gustaría probarlo de nuevo. El primer, el primer dulce se llama pulparindo, mini pulparindo. <risas> Nunca he probado el tamarindo. Así que, pues, no sé qué me vaya a esperar. Porque, bueno, sí sé qué es, más o menos. Tengo miedo, no sé. Mm. Sabe, sabe algo raro el dulce de copito que no me gustó tanto. Pero algo que se le da puntigos de ventaja es que es algo agridulce. Eh, pero sí, de alguna forma, sabe algo amargo. Y bueno, picante también, que tal vez lo, también lo ponen como un puntico de ventaja, que está rico. Bueno, pues no sé qué tan picante sea para, para pues, un mexicano, porque yo creo que el mexicano ya está muy acostumbrado al picante. Pero bueno, yo le pongo un 6 de 10. No me gustó mucho, pero lo del agribulce sí está rico. Bueno, el siguiente dulce que vamos a probar es esta vaina, que no me acuerdo cómo se llama. A ver, al parecer es como más o menos como un pancito, no sé. Me parece como esos dulces como de panela, de aquí de Colombia. Está muy rico, no sé, se parece a la panela, pero no sé si hay panela en México, pues quién sabe. Bueno. Para los que sean de otro país, eh, la panela es una, es una pasta eh, a base de caña de azúcar que se usa principalmente para hacer bebidas y todo. También se hacen eh, dulces como las panelitas, que son unas muy famosas por aquí en Colombia. Bueno, ahora vamos con el siguiente dulce que se llama bomba chicle. Y les confieso que no soy muy dulcero. O sea, yo no soy de comer dulces de ningún lado, de ninguna parte, pero pues cuando me ofrecen dulces yo digamos que sí, puedo aceptar comérmelo. Tiene un sabor exótico y a la vez dulce. Entonces como que no sabría qué decir al respecto. Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Eso es lo extraño de, este, de, este, de esta bomba chicle Me imagino que como los bombones aquí en Colombia deben tener un chicle adentro. A ver, le pongo un 8. Porque al principio no me gustó mucho. Hay que estar pensando ponerle ya un 3, 4, pero que sí a la final supo dulce. Y ahora vamos con este dulce llamado dedos. Este fue el que probé alguna vez. De hecho, está abierto. Pero la verdad no me acuerdo mucho de su sabor, si les digo. Entonces, a ver, vamos a probar cómo para recordarlo. Parece como bocadillo, pero no. Es como... Para los que les gusta el picante, porque bueno, yo nunca había visto como algo picante, pero que fuera, viniera así como de esta forma, de la que yo consideraría que parecía un bocadillo. ¡Calvo! A, la a las personas que les gusta el picante, de pronto les puede gustar. A la gente que es más de, de dulce y muy dulceras, eh, no se lo recomiendo mucho. A la gente que les gusta más los salado, de pronto, de pronto les puede gustar. Le doy un 7 de 10, porque está rico. Pero nada, eso ya es más por tema de gusto Entonces por eso le pongo 100. Y bueno, y como todos los dulces mexicanos Pues a las personas que no sean de este país Les voy a mostrar un dulce que tenemos aquí en Colombia Y es el que yo les decía ahorita ¡Bum, bum, bum es uno de los dulces más típicos de por acá. Y he escuchado que también está por el Perú y por allá, más o menos. Un dulce que les recomiendo. Si ustedes no, no son de Colombia y piensan en venir a Colombia alguna vez, pueden probar el bombombón bon y ya verán que les va a gustar. Y estos fueron todos los dulces que tenemos por hoy. Y para las personas que nos dan de otros países también, pues mándenme en el momento los reviews que hagan sobre las, en los dulces y las comidas colombianas. Porque me gustaría reaccionar a ellos y saber qué piensan de estas comidas. Amigos, ¿cómo están? Hola, ¿qué? Voy a borrar esta parte, no olvides, pues, porque aburró a la gente. Esperando mucho tiempo, ¿sí me entiendes? Sí, apenas... Sí, apenas... Digamos la última frase, cortas la parte. Mami, ven, graba esto para que hagamos después un video detrás de cámaras. Porfa. Listo, y en tres, dos, uno... Vale, espero que estén súper bien porque vamos a comenzar. Ese es. En la mayoría de los cumpleaños dan pequeños detalles a los invitados por haber insistido. Ah, sí. Ya iba a decir insistido. Uh, interesante. <ríe> Mucha risa, ¿cierto? No, es que usted... En la cara a una torta en tu cumpleaños. <risa> ¿Qué hago? ¿Cómo hago para...? Bueno... vuélvalo. A... Y en mi experiencia, es algo divertido, pero al mismo tiempo uno siente que se va a ahogar. Bueno, sigamos. Le agarro. hago si me dio tos? No, así no voy a hacer... Un... ¿Así como voy a hacer? Ajá, pues sí. Algún otro. Mm -hmm. A ver, Juan, detrás de, de cámaras, ¿algún otro glitch? No, pero te no te digo que voy a morir. Ah, perfecto. ¿Por qué? Es que necesito. Porque es que necesitamos ver el siguiente glitch. Sí, yes. ah. ah, ok, entonces dejo que me maten, porque yo estoy feliz. Bueno, no, la sí. otra no. Ah, ok, entonces voy a morir. Bueno, eso fue fueron... Bueno, ahora sí, eh, Perdón por tardar un poco, pero yo vamos a reaccionar a la temporada 7 del pues, capítulo 2 de Fortnite al parecer como podemos ver en la pantalla de carga eso es Tilted Towers como posible pues, por un alguien y aparece vemos a ah, hay como una posible colaboración entre Ricky y Morty en Fortnite y tenemos a ah, tenemos un tipo como de esa de los 80 con el de los 80s y pues también había una persona que decía como ¡Alien no! ¡Alien no! bueno ahora sí la vamos a ver entonces, aparecieron los demás Es polito, polito de pescado eh, los eh, granjeros los okay, ahí como que comenzaron a llegar los sea, aliens ese es un no me acuerdo cómo se llamaban esas skins ah esa es eh, Pia aunque no, no conocía. es conocía extraños nunca habíamos visto algo como esto ese es no sé un tipo que está viendo ahí en el balde. A ver. Una gran máquina de alien ahí. ¿Qué? ¿Es Ricky Morty? O sea, no me acuerdo no, me mucho de esa serie. esto es como el nivel 1 ¿Cómo será porque entonces aquí está como kimer a ver sea alguien como que raro crea más de 2000 combinaciones de estilos pues como, como la como cuando uno tenía que usar las estrellas página 2 página 3 otro estilo diferente de, de esta página 4 esto es un, un conejito uff un, un conejo todo, todo punquero este, ¿Este ah, es que es la misma Cambio de piel ah, no. O es una skin diferente A, la, a esa Este es <risa> el de mi <Mía> <risa> Tan bonito A ver, veamos qué otras cosas Encontramos acá Ok, este es un una clase de alienadito raro De chila este, sí, a ver. Ahora este es el tipo que veíamos ahí Ah, es una Doctora Sloan La que está peleando con Jones esa vez La que peleaba con Jones en la orden imaginada sea so que esos dos de, el trailer eran los de la orden Eran la orden Hola niño este es otra de... Eh, como la Doctora Sloan Pero con ese traje de, ¿sabes? La Doctora Sloan Se sí, iguala igual a la que... A, a como yo la había visto antes, o sea, como yo lo había pensado, entonces <ríe> Morty y este Rick, Rick es Morty. No sé qué se iba a ver así, pero la verdad se ve muy chévere esto. Ya también lo habían, lo niado, pero pensaban que era un arma, pero no, resulta que no. Pero sí se había pensado ya en una colaboración con Rick y Personaliza Personalice Quimera, próximamente Superman, entonces la skin es Superman. Ah, ok. Entonces, este personaje es el Clark Kent, que es el, pues el nombre de Superman personal, aunque sí se parecen, la verdad. Eh, a ver, este es el clandestino. Te es recompensas adicionales, ok, esos son todos los adicionales de, de cada uno. A ver, vamos a comprarlo. Vamos pues a ver qué nos dan, ok, entonces nos da la quimera. Cinco estrellas de batalla, ok, todos esto de las estrellas, lo de las estrellas era como sin estimar como la vez pasada que, que uno debía tener, eh, uno tenía, con unos desafíos conseguía estrellas y podía conseguir el, el pase de, y podía conseguir más cosas en el pase de batalla, o sea, uno con, con, con unas estrellas o con unas cositas de XP subía de nivel con los, eh, mediante los desafíos, eso lo hacía en el capítulo 1, pero ahora sí, ya ahora es medio por medio de desafíos hoy. 40.000 bueno, P para llegar al nivel 2. Ah, es que este es el nivel 1 del pase. Bueno, entonces ya tenemos aquí, mira, la verdad. Mm, Se sí, sí un poquito chévere, pero al mismo tiempo, como, no, como que no mucho. ¡Calvo! Al parecer, el, el pase de batalla está. está, está no es interesante porque, bueno, de hecho. Probablemente muchos otros creadores de contenido también estén haciendo algo parecido a esta misma hora que estoy grabando esto.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 Pues entonces aquí estamos en un hotel. Ahí está la básica bonita y esta pintura que no sé qué es. Bueno, en este momento lo que voy a hacer es bajar a este lugar. Si algo, acá tengo también una manillita que me recuerda a Bogotá. Eh, Créditos a una amiga llamada Sara. ¡Galvo! Hacemos esta manilla. Bueno, que yo se la y está muy bella. Mmm, yeah. Mientras tanto, nos quedamos ahí por más o menos unos dos días.